así vamos a empezar. Bienvenidos. Eh, mi nombre es Sandra Reyes, formo parte del staff de LACNIC y les doy la bienvenida a este webinar sobre introducción a la consola de Linux. Esta presentación estará a cargo de Jorge Cano, es arquitecto de software senior de LACNIC. Eh, también lo estará acompañando bueno, con unas palabras de bienvenida Carlitos Martínez, CEO de LACNIC, CTO de LACNIC perdón, y eh, les recordamos que este webinar forma parte de las actividades preparatorias del LACNIC 39, así que también quiero aprovechar a recordarles que mañana tendremos otro webinar, el webinar sobre propuestas de políticas, que se dará a las 18 horas UTC. Les recomendamos configurar y establecer la zona horaria del país de residencia donde se encuentran. Antes de pasar con Carlitos y Jorge, voy a explicar brevemente la dinámica del webinar. Este webinar se hará solamente en español. Estaremos durante este tutorial dos horas. Eh, las preguntas las vamos a manejar durante el tutorial, así que pueden escribirlas este, en el panel de preguntas y respuestas que las vamos a trasladar a Jorge para que puedan este, resolverlas. Por último, recordarles que este webinar será grabado y posteriormente vamos a compartir la grabación con ustedes en la página eh, actividades preparatorias del evento LACNIC 39. Así que, bueno, vamos ahora con Carlitos Martínez, quien eh, dará unas palabras. Adelante, Carlitos. Gracias, Sandra. Eh, primero que nada, sí. agradecerles a todos por acompañarnos esta tarde, eh, mañana, dependiendo de en qué parte de la región estén. Es un gusto para nosotros tener este tipo de actividades eh, en la previa de los eventos presenciales del ACNIC, Porque creo que ayuda a, digamos, a construir esa, ese, ese, ese empuje y esa energía de cara al evento Porque estamos eh, desde ya hace, creo yo, tres eventos Haciendo esta actividad de, que Jorge le ha llamado de la consola de Linux Porque de alguna manera es un, es un prerequisito Contar con ciertas habilidades de, de Linux Para poder aprovechar los tutoriales que se van a hacer durante el evento los tutoriales que se hacen durante el evento, fundamentalmente el día lunes, pero también durante el resto de la semana, son eh, consistentemente desde hace muchos años algunas de las actividades que mejor eh, son evaluadas por quienes asisten a los eventos presenciales del ACNIC. Y de alguna forma queremos aprovecharlos a que puedan tener este, el, el máximo aprovechamiento de estas actividades. Este, vamos a tener diversos tutoriales el día lunes, eh, del evento vamos a tener de enrutamiento, vamos a tener de eh, algunas cuestiones de, vinculadas a version 6 y eh, vamos a tener actividades vinculadas a peering y a eh, la gestión de recursos con los sistemas de acnic entre otras cosas. Les recomiendo que vayan al, al sitio web de acnic 39 para ver la, la agenda completa y eh, tengan en cuenta de que algunas, eh, las, como todas las agendas de cualquier evento con muchas actividades, la agenda está en continuo flujo y cambio hasta, hasta les diría, el mismo día que comienza. Así que bueno, este no tengo mucho más, no les quiero quitar más tiempo. Los voy a dejar con con mi amigo y colega Jorge Cano, que va a estar con ustedes las próximas eh, más o menos dos horas en esta actividad de bueno, de para algunos aprender y para otros repasar habilidades básicas de Linux y consola. Eh, Jorge, todo tuyo. Sale. Gracias, Carlos. Eh, bienvenidos a todos. Eh... O sea, buenos días, buenas tardes, dependiendo en, en dónde se encuentren. Eh, vamos a compartir la pantalla. Eh, como, como comentaba Carlos, eh, este es un tutorial o una pequeña introducción a lo que es la consola de, de Linux principalmente, aunque muchos de los conceptos que vamos a platicar y que vamos a ver eh, son transparentes para otro tipo de, eh, de consolas como de BSD o, o algún tipo de Unix. Eh, incluso por ahí algunos de los conceptos se pueden trasladar a Windows, pero los comandos en Windows son un poquito diferentes eh, como comentaba también Sandra, eh, es muy importante que si tienen dudas, si tienen preguntas cualquier detalle que tengan por ahí, este, no lo hagan llevar lo hagan llegar por favor este, voy a tratar de contestar la, la mayor cantidad de preguntas posible esta, esta introducción o este webinar es para ustedes, el objetivo principal es justamente que aprendan que, que lleguen con más conocimientos o, si ya lo saben, puedan repasar esos conocimientos para aprovechar de mejor manera los tutoriales que se van a dar durante la semana de, del evento en Mérida. Entonces, eh, comenzamos. Razones para aprender a utilizar la consola de Linux. Una de ellas es que consumen mucho menos recursos que una interfaz gráfica. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, servidores que están corriendo en la nube, que están corriendo en su data center, que están corriendo un servidor web, un servidor DNS, o simplemente están este, sirviendo como servidor de correo o cualquier otro tipo de servidor, quieren aprovechar que de ese servidor la mayor cantidad de recursos vayan a esa función y no a una función de estar eh, dibujando una interfaz gráfica. Entonces, la consola es mucho más ligera, corre mucho más rápido. Necesitan muchos recursos de RAM, muchos menos recursos de CPU. Entonces, es preferible ni siquiera tener, en los servidores tener instalado la interfaz gráfica. Se van a ahorrar espacio en disco duro. Y también, pues por ahí, si hay algún bug de seguridad o una cuestión de, eh, un, una cuestión de eh, un problema en que tenga un backdoor o algo por algún bug, la interfaz gráfica, pues bueno, ni siquiera lo van a tener ustedes instalado. Entonces, el servidor corre de forma más segura. Es todo tienen instalado lo que necesitan. Eh, a través de la interfaz gráfica se puede manejar muy bien un solo archivo o un archivo a la vez. Cuando usan la consola es mucho más sencillo eh, modificar, actualizar, buscar o, o manipular diferentes archivos al mismo tiempo. Es mucho más sencillo. También para todos los que son administradores de sistemas o que tienen por ahí a cargo eh, partes de la, de la red, de, de, sus, eh, de sus empresas, pues muchas tareas son repetitivas. Hay que hacer lo mismo cada mes, cada semana, cada que se va a dar de alta un nuevo usuario, un nuevo cliente. La tarea es muy repetitiva. Entonces, a través de la consola se pueden crear scripts para automatizar todo esto. Entonces, en lugar de tener que estar haciendo varios pasos, pues tal vez solamente se corre un script y es mucho más sencillo. Con esto se pueden evitar eh, errores humanos de un typo, de me equivoqué en tal parámetro, se me olvidó tal bandera. Es mucho más fácil simplemente correr un script y que lo va a hacer todo bien y evitar ese error humano. O también incluso cuando llega una persona nueva, un nuevo elemento se, se agrega al equipo. Pues muchas veces, las primeras semanas, pues apenas está aprendiendo cómo está implementado todo. Para esa persona va a ser mucho más fácil llegar y decirle, oye, cuando pase esto, corre este script, a tener que decirle, no, pues tienes que correr todos estos comandos o tienes que hacer todos estos pasos para poder realizar la tarea que quieres realizar. Entonces el script es mucho más sencillo. Auditar y debullar errores es más sencillo. Es mucho más fácil desde la consola eh, ver los logs de errores, buscar errores en específico, eh, que tener que andar buscando a través de la interfaz que muchas veces, incluso las interfaces en Linux, eh, dependiendo de cuál usen, incluso a veces no te dan mucha información cuando hay un error. Simplemente dicen, no, pues un error pasó, el error código tal, y tal vez no te da toda la información necesaria para poder encontrar una solución eh, rápida al problema que están teniendo. Eh, y también es indispensable si empiezan a trabajar en, en el concepto de la nube. Si ustedes ya tienen un data center o es, piensan rentar eh, máquinas virtuales en alguna de las nubes que, que están por ahí disponibles y van a, van a manejar muchas máquinas, cientos de máquinas o incluso hasta miles de máquinas, dependiendo su arquitectura, es mucho más fácil manejar todo este eh, grupo de máquinas o conglomerado de máquinas a través de la consola que estar haciéndolo interfaz, o a través de la interfaz este, gráfica. De una por una. Entonces, también es, si se quieren meter a este mundo de, de la nube, lo más seguro es que tengan que meterse a, a manejar la consola. Eh, concepto de buffet. Como comentaba a, al inicio, eh, este curso eh, no está pensado en ser un curso muy in, eh, intensivo o que se vayan a ver los comandos muy a fondo, eh, si no, nos llevaría horas, horas o días incluso. Eh, ver la gran cantidad de comandos que tiene a su disposición Linux. Entonces vamos a ver muchos comandos, los más comunes, los más sencillos de usar, los que se utilizan eh, de forma más común y que también son los que se trasladan más a, a otros tipos de Unix. Este, pero no voy a profundizar mucho en ellos. La idea es que se den una idea de qué existe allá afuera, qué es lo que está disponible. Y si quieren profundizar en uno de ellos, pues bueno, ya pueden revisar el manual, ya pueden revisar internet. Ok, quiero usar este comando, pero quiero tal opción. O cómo pudiera llegar a ser esta pequeña variante. Lo pueden hacer ustedes ya por su tiempo. Eh, esto más que nada es... vamos, a, Les voy a dar una, un, una repasada en general de los comandos más usados para que sepan que existen, para que sepan que se puede usar, pero no vamos a, a profundizar en, en ellos. Eh, uno de los comandos que primero se voy a hablar es el comando MAN. Eh, este comando sirve para ver el manual o toda la descripción de un comando en sí. Por ejemplo, en este caso el comando LS. El comando LS sirve para enlistar el contenido de un directorio. Si ustedes ponen en la línea de consola MAN LS, les va a dar todo el manual o toda la información sobre este comando, sobre las banderas, sobre las opciones que tiene. Eh, en estas filminas solamente puse las primeras partes de, de la respuesta. Pero créeme que todos los comandos tienen un montón de opciones que pueden ser muy útiles dependiendo es de lo que quieran utilizar. La plataforma. Eh, vamos a ver varios ejemplos. Eh, en particular lo vamos a ver en Debian 11. Pero como les comentaba, eh, los comandos que vamos a ver, casi todos son completamente transferibles a, a otros tipos de, de Unix o a otras distribuciones de Linux. Oye, yo uso Fedora o yo uso CentOS, yo uso Yento, yo uso eh, Ubuntu. No hay problema. Casi todos los comandos que vamos a ver se usan exactamente igual eh, en esas otras distribuciones de Linux. Incluso eh, los comandos se, se usan de manera forma muy similar en variantes de BCD como son FreeBCD, OpenBCD o Mac OS. Si ustedes tienen una Mac, pueden abrir la terminal eh, o la consola, no recuerdo cómo se llama en, en Mac. Y la gran mayoría de los comandos que vamos a ver se utilizan tal cual en Mac también. Entonces, por ahí si están en Windows, pues ahí sí están los comandos, son un poquito diferentes. Pero muchas de las ideas o muchas de las eh, funcionalidades también están en Windows, pero sí el, el nombre del comando y la forma de usarlo es distinta. Pero si ustedes están en algún Linux o en alguna variante de BSD los comandos que vamos a ver son básicamente, eh, se usan de la misma forma. Ahora sí, eh, vamos a empezar eh, un poquito más ahora sí a la carnita del, del webinar. Eh, empezando por los tipos de usuario. Existen tres tipos de usuario en un sistema Linux. El usuario principal es root, que es el que, el dueño de todo, por así decirlo, es el que tiene permisos para realizar cualquier tipo de operación Aquí por seguridad no es recomendable utilizar el root en su día a día. Solamente usarlo cuando saben o pues, tienen la necesidad de utilizarlo, pero no lo utilizan como su usuario normal de, de su computadora o de su servidor. Tengan su propio usuario, que es el segundo tipo, que son los usuarios reales. Eh, tengan su propio usuario de, eh, en el sistema que utilizan para hacer todas las tareas normales. Y solo si necesitan un permiso especial como instalar software nuevo, eh, echar a andar un servicio, ahora sí utilizar root o utilizar sudo, que es una forma de también darle privilegios a su usuario eh, normal, darle privilegios de root por un periodo corto de tiempo o solo para correr una cierta, unos ciertos comandos. Entonces, por seguridad, es muy importante, root... Solamente en casos especiales, de preferencia no usarlo, siempre utilicen sus usuarios reales. Este, sus usuarios de, de, del día a día. Y obviamente que no tengan permiso de hacerlo todo, sino simplemente permisos normales que tiene un usuario de administración en, en su sistema. Y el tercer tipo son los usuarios de servicios. Esto es, eh, a final de cuentas, todo lo que ustedes corren en el servidor son programas. El servidor web, puede ser un Apache, puede ser un Nginx, es un programa. su Servidor de DNS, es un programa. Servidor de, este, de servidor de, ¿cómo se llama? Para poner disponible la impresora en, varios, en varias redes, es un programa. Todo realmente es un programa. Y lo ideal es que este servicio o este programa corra con su usuario en particular. ¿Por qué? Porque así de esa manera a ese usuario solamente le dan los permisos indispensables que tiene eh, esa ese programa en sí por ejemplo su servidor web eh, debe tener permiso de lectura eh, en el directorio donde están las páginas web pero por ejemplo no tendría por qué tener permiso de levantar otros servicios o tener permiso para leer archivos de otras carpetas que no son donde están las páginas web y de esta manera, si el usuario es comprometido o el servicio es comprometido por algún hacker, por alguien malicioso que explota alguna vulnerabilidad que tenga el software, el software, que, el, el software o a través del software no va a poder hacer tanto daño. Va a estar más contenido. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene permiso de escritura en otro lado o no puede levantar más servicios o no puede crear archivos o no puede leer archivos fuera de donde está solamente lo indispensable para poder funcionar. ¿Ok? Grupos. Eh, bueno, vamos a dejarlo. Eh, Existen grupos a nivel del, del sistema de Linux. Esto es, es medio complicado estar asignando permisos a un, cada usuario. Por ejemplo, si llega un nuevo sysadmin, hay que darle todos los permisos que tenga de tener un sysadmin eh, en los servidores es mucho más fácil asignar los permisos a grupos, por ejemplo, grupo de administración, este grupo de este, mantenimiento, grupo desarrolladores. Es más fácil asignar los eh, permisos a esos grupos y después asignar a los usuarios a los grupos. Hoy, ¿sabes qué? Esa nueva persona que entró es un desarrollador. Pues bueno, le voy a dar los permisos de desarrollador asignándolo al grupo de desarrolladores. De esa manera, cuando tienen que cambiar algún permiso, pues simplemente se lo cambian en el grupo y todos los usuarios eh, homogéneamente cambian a tener esos permisos. Si ustedes entran a en la consola con su usuario normal y te crean el comando groups, les va a desplegar en todos los, eh, todos los grupos al cual pertenece su usuario. En este caso, mi usuario Jorge pertenece al grupo Jorge, CD-ROM, SUDO, AUDIO, VIDEO, de NETDB, DOCKER. Eh, ¿A qué grupos va a pertenecer su usuario? Depende de ustedes principalmente. ¿Cómo, cómo quieran administrar sus sistemas y qué grupos quieren crear y cómo van a repartir los permisos en, en el grupo. Ahora los archivos. Eh, se dice que en Unix o en Linux todos son archivos al final del día. Todo se puede mapear como si fuera un archivo. Y cada archivo tiene... Eh, un grupo, un set de permisos. Si ustedes consultan, por ejemplo, en este pequeño ejemplo, este, que se muestran una, una cantidad de archivos, eh, les da mucha información. Y vamos a ver parte por parte qué es cada una. Por ejemplo, esta primera columna que dice root es el dueño del archivo. ¿Quién es el dueño de, de, de cada uno de esos archivos? En este ejemplo, todos el dueño de root. La siguiente columna indica el grupo, eh, que también es root, excepto del último, que es el grupo shadow. Entonces, un archivo tiene tanto como un dueño, como un grupo al que pertenece. ¿Ok? Después viene el tamaño del archivo, 43K, 77 bytes, 887 bytes. es el tamaño del archivo en sí. Eh, la siguiente es la fecha de última modificación y lo que está a la izquierda son las banderas o de los permisos en este caso la primera bandera que es la de indica si es un directorio en este caso son puros archivos excepto el penúltimo que es un directorio después están los permisos del usuario o sea el usuario dueño qué permisos tiene sobre este archivo eh, en este caso, R, W y X significa permiso de lectura, la R, permiso de escritura, la W, permiso de ejecución, la X. De esta forma se pueden dar cuenta cuando un archivo realmente es un ejecutable, cuando tiene una X. ¿Okay? Después piden los permisos que tienen los usuarios que pertenecen al mismo grupo que el archivo. Y se fijan en la columna de la izquierda, eh, el dueño tiene permiso de escritura porque tiene la W. Sin embargo, las personas o los usuarios que pertenezcan al grupo y no sé necesariamente sean el dueño, no tienen el permiso de escritura, solamente tienen el permiso de lectura. O sea, es decir, van a poder leer el archivo, pero no lo van a poder modificar. Por ejemplo, si vemos el último ejemplo, eh, el archivo Shadow, que este archivo en particular contiene las contraseñas de todos los usuarios que están en el sistema root, puede leer y escribir el archivo. Sin embargo, los usuarios que pertenecen al grupo Shadow, solamente lo pueden leer, no lo pueden modificar. Y en un sistema, normalmente, el programa que se utiliza para autenticar a los, los usuarios al momento de loguearse a la máquina o loguearse al sistema operativo, pertenece al grupo Shadow. Es decir, ese programa necesita ver el archivo para poder comprobar que las credenciales que está introduciendo el usuario son correctas, pero no puede modificar el archivo. ¿Por qué? Por seguridad. Solamente root puede eh, modificar el archivo. Cuando ustedes cambien el password de un usuario en el sistema, se necesitan permisos especiales, permisos de root. ¿Para qué? Para poder actualizar este archivo. ¿Ok? Y finalmente son. Eh, los permisos que tienen otros usuarios en el sistema. Es decir, no soy el dueño, no pertenezco al grupo, ¿Qué permisos tengo eh, para este archivo? Y se fijan, eh, los demás eh, eh, archivos no son eh, de seguridad, entonces pueden leerlos sin ningún problema. Sin embargo, otros usuarios que no pertenezcan al grupo Shadow ni sean root, van a poder leer el archivo echarlo. ¿Por qué? Por seguridad. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí que existan, que tengan por ahí? Hola, Jorge. Bueno, Hola. Por, por el momento no tenemos eh, preguntas de los participantes, pero aprovecho Perfecto. entonces eh, unos minutos para que puedan escribir si tuvieran alguna pregunta. Solo recordarles que pueden hacerlas en el panel de preguntas y respuestas que que van a ver en la parte inferior de la plataforma Zoom. Bien, Perfecto. cuando quieras, eh, continuamos, Jorge. Continuamos, entonces. Bien. Si no, como quieran, en cualquier momento pueden este, mandar su, su pregunta y la, y la resolvemos. Sistemas de archivos. Ok, el sistema de Linux, este, y en UNIX en general, eh, maneja un sistema de, de archivos. Es como está organizado todos los archivos dentro de, de su sistema operativo. Está en un formato de, de árbol lo cual es muy común. Eh, cada usuario real tiene un directorio casa o home. Normalmente se encuentra en la ruta eh, slash home. Ahí se encuentran todos los directorios eh, de los usuarios, aunque esto puede ser configurable, pero normalmente se encuentra en esta, en esta ruta. El carácter slash o diagonal o barra, dependiendo de, en cada país, tiene un nombre distinto. Se usa para delimitar los directorios, por ejemplo, los slash home. Es la raíz. Y luego está el primer directorio que es eh, home. Si vemos en la tablita de abajo, vemos el slash home, slash Jorge, slash documentos, slash libros. Los primeros tres son directorios y el último eh, sección que es libro txt es el archivo que estoy consultando. A esto se le llama eh, un path absoluto o una ruta absoluta. Es decir, estoy iniciando desde la raíz, que se eh, ejemplifica con un slash y escribo todo el pad completo. Pero también existen las rutas relativas, es decir, dependiendo en qué directorio me encuentre, eh, puedo llegar a un archivo si tiene que escribir toda la ruta completa. Por ejemplo, si me encuentro eh, en el archivo, en el directorio Home, dentro de, de, de mi usuario que es Jorge, entonces no tengo que escribir slash com, slash core, que puedo decir sí, solamente documentos, libros.txt, para llegar al archivo. Y se fijan, las rutas absolutas empiezan con slash o con la diagonal, pero las rutas relativas empiezan simplemente con el nombre del directorio o el nombre del archivo que se quiera este, consultar. Ok, eh, creo que llegaron un par de preguntas. Bien, Jorge, en realidad no tenemos preguntas específicas sobre el, okay. la presentación, eh, son preguntas generales. Eh, pero si quieres, seguimos, continuamos y yo te aviso cuando tengamos preguntas en el Q&A. Ah, perfecto, de acuerdo. Bien, eh, comandos de Linux. Eh, esto es, no es una regla, pero casi todos los comandos de Linux siguen el siguiente formato. Es el nombre del comando un guión o varios guiones con las opciones, o pueden ser simplemente banderas, y argumentos este, que son por posición, dependiendo del orden de los argumentos, es lo que significan. ¿Ok? Normalmente, tanto opciones como argumentos pueden ser opcionales, dependiendo del comando. Y como les comento, eh, no es una regla, pero la gran mayoría de los comandos siguen este formato. ¿Ok? Creo que salvo un par de los que veremos hoy, casi todos siguen este, este formato. ¿Okay? Eh, vamos a ver el primer ejemplo. En este caso, para conectarnos a, a una máquina que está en la red, se utiliza el comando SSH, se utiliza el nombre del usuario, arroba, y la dirección de la máquina que nos vamos a conectar. En este caso me conecté a un servidor que está... En mi red local, local que se llama Debian local puedo utilizar el comando whoami para saber con qué usuario estoy logueado. Groups, como ya habíamos platicado, es para ver en qué grupo está, está, está pertenece a mi usuario. pwd es para saber en qué directorio me encuentro. En este caso me encuentro en mi home. ls es para listar el contenido del directorio. En este caso tengo tres eh, carpetas o directorios. Con CD me puedo cambiar de carpeta y puedo ver el contenido del directorio. Con Cat puedo ver el contenido de los archivos de texto. Eh, lo imprime en pantalla. Y por ejemplo, Head es lo mismo, pero solamente me imprime las primeras líneas. Entonces si el archivo es muy grande, pues solamente voy a ver las primeras líneas. Con menos N puedo indicar cuántas líneas quiero. En este caso pido solamente las primeras tres, que es el header del, del texto. Y con CD, eh, dos puntos, dos pu eh, punto, punto, puedo regresar al directorio anterior o al directorio padre. LS también puedo darle eh, el, como argumento el nombre del, del directorio que quiero consultar. Y no tengo que cambiarme de directorio para ver el contenido, sino simplemente con LS. Puedo ver el contenido del directorio sin cambiarme de, de directorio. Y si se fijan, puedo seguir, sigo estando en mi home y consulté todos los archivos de eh, los directorios anteriores. Y con history puedo ver todo el historial de comandos que he ido tecleando o que he ido dando de alta eh, este, ¿cómo se llama? O que he ido ejecutando en mi sistema, perdón. Y si se fijan... Eh, es muy fácil consultar todos estos este, comandos para ver de qué, y qué comando utilicé para tal o cual razón. Bueno, puedo ver History y puedo dar un scroll para ver qué fue lo que te quería en ese momento. ¿Preguntas? Hola, Jorge. Sí, ¿Sí? tenemos dos preguntas en el uh -huh. chat. Eh, uh -huh. Antes de leerlas, solo quiero recordarles a todos los participantes que están conectados viendo este tutorial que para realizar las preguntas las pueden hacer en el panel de preguntas y respuestas. Así las podemos atender de forma ordenada. Bien, voy a leer las preguntas que, que entraron en el chat. Eh, la primera pregunta es de un participante y se refiere a estos permisos sobre los archivos o directorios. ¿Cómo se relacionan con las máscaras del sistema UMAS? Eh, básicamente cada bit de la máscara pertenece a uno de los permisos. Eh, si ustedes por ahí ven 777, es, son los permisos para usuario, grupos y otros, como lo vimos. Nada más que cada bit en, en binario de ese 7, es como se llama, eh, qué permisos es el que se está asignando al, al cómo se llama, al archivo. Eh, es mucho más fácil verlo como R, W y X. A tener que hacer la transformación a binario de 7. Que, ah, bueno, 7 son 1, 1, 1. Entonces están prendidos los bits. Ah, ok. Eh, pertenece a cada uno de estos. Eh, es exactamente lo mismo. Es una, simple, es una forma diferente de, de representarlo. Yo en lo general prefiero utilizar RWX. Porque es más fácil de recordar. Que tratar de, de manejarlo en binario. Pero si ustedes por ahí ven otro tutorial. O alguna otra documentación. Que maneja los números. Es lo mismo. Simplemente vas a tener que hacer la transformación a binario o tratar de acordarte que 777, qué combinación de RWX significa este, para hacer la conversión. Pero yo para evitar errores y lo que le, recom le recomendaría sería mejor utilizar RWX. Es mucho más fácil de recordar. Bien. Gracias, Jorge. Eh, gracias a mí al participante por su pregunta. Tenemos la siguiente pregunta y es de... Ah, la borró, me parece. Okay. Teníamos una pregunta, seguramente se respondió con la, con la respuesta que, que acabas de dar. No tenemos okay, más preguntas excelente. por el momento, Jorge. Vamos. Excelente. Um, algo que les voy a comentar aquí con la, con la parte de History. Eh, muchos comandos cuando piden un password o una contraseña eh, traen la opción de teclearla al momento que ustedes eh, escriben el comando. Por razones de seguridad, no es muy recomendable usar, eh, usar ese tipo de, de parámetro. Existe porque algunas, algunos programas lo necesitan para eh, poder tratar de automatizar lo que está haciendo. Sin embargo, va a quedar registrado en el History. Entonces, si ustedes utilizan una contraseña, pues va a quedar registrado en el History. Eh, lo ideal es, por ejemplo, como cuando... Eh, se lo ganas a la consola o a un servidor que les pide el password, pero en un prompt secreto. O sea, que no, no se imprime en consola lo que están tecleando. Eh, eso es mucho más recomendable que pasarlo a través de como un argumento del, del comando. Eh, pero bueno, si por alguna razón lo tienen que usar, pues bueno, se puede usar, pero la recomendación es no hacerlo. Ahora, este archivito de, de History, como quiera, se puede borrar. Este, no se preocupen, si ustedes teclearon, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, con MariaDB, con el cliente de MariaDB, de la línea de comando, este, o de MySQL, que es lo mismo. Se este, puede loguear indicando el password como, como un argumento, o simplemente poniendo "-p", para que te pida el password, y el password ahora sí ya lo tecleas en, en otra línea y de forma secreta. Si lo llegaron a usar por alguna razón, este, que teclearon el password en la línea de comando como argumento, pueden borrar el archivo de history para que estén un poquito más tranquilos. Eh, el archivo de history puede variar donde se encuentra, dependiendo a de la distribución de linux que utilizan, pero eh, casi siempre es en su directorio home, es punto .history eh, o punto .algo donde se va guardando los comandos que van tecleando. ¿Ok? Entonces, recomendación: no pongan password en claro, aunque ustedes no tengan a nadie atrás de ustedes viendo lo que están tecleando. ¿Por qué? Porque va a caer en el history, como quiera. La recomendación es siempre utilicen los prompts seguros que les dan las mismas herramientas eh, que, que están utilizando. ¿Ok? Eh, procesos: eh, Cada que ejecutan un comando eh, o algún programa, o algún servicio que a final de cuentas es lo mismo, es software, este, en, su, en su Linux. Se le llama un proceso. Es el proceso que está corriendo. Cada proceso tiene un identificador único que es numérico. Es el proceso 840, el proceso 1032. Es un número eh, que se va incrementando y que se lo asigna el operativo. No lo asignan ustedes. Eh, el operativo se encarga de asignarle recursos a este proceso. Oye, este proceso necesita más CPU. Bueno, le asigna más CPU el operativo. Oye, este proceso está, quiere crecer en memoria. Bueno, le asigno más memoria a ese proceso. ¿Ok? Eh, un proceso puede lanzar procesos hijos. Esto era muy común principalmente, por ejemplo, con servidores eh, web. Tienen un proceso que está escuchando en el puerto 80 o en el 443 que es el que recibe las peticiones de los usuarios, pero para no bloquear el puerto, lo que hace el, el servidor web es eh, levantar un proceso hijo. ¿Sabes qué? Llegó una petición, no la voy a atender yo, voy a levantar un proceso hijo que va a atender esa revisión, esa petición. De esa manera yo quedo libre para aceptar otra petición de otro usuario. ¿Okay? Esto es importante porque si de repente... Eh, hay por ahí un bug en el, en el sistema o en el, en el servicio, o ustedes mismos, como vamos a ver, pueden eh, matar procesos. Eh, si no le indican que mate a los procesos hijos, entonces pueden matar el, el proceso padre o principal, pero los procesos hijos pueden quedarse colgados o pueden quedarse huérfanos. Y eso no es bueno porque si hay un problema de que el proceso se queda zombie, eh, va a ser un proceso que va a estar consumiendo CPU y memoria y esos recursos nunca se van a liberar, se van a, a quedar ahí congelados. Entonces tienen muchos de esos procesos pequeños de forma zombie o que se quedaron por ahí trabados. Se les puede acabar la memoria del servidor este, o pueden ver la máquina más lenta o el servicio más lento y tienen que entrar a reiniciar la máquina o matar cada proceso uno por uno, lo cual también es bastante engorroso. O incluso puede haber servicios que se caen al momento de que ya no tienen memoria disponible para utilizar, o empiezan a rechazar conexiones o peticiones, o simplemente se caen, dependiendo, este, o se quedan trabados. Dependiendo del software que están usando, puede pasar una de esas cosas. Eh, vamos a ver un ejemplo eh, de un proceso. Este es un pequeño script que yo creía que se llama hola que cada segundo va imprimiendo hola y un número consecutivo. ¿okay? Y se fijan, está bloqueando la consola, ya no puedo hacer nada más. Pero si le doy control Z, puedo detener el proceso. ¿Para qué? Para pasar a algún otro tipo de, de, de comando. Puedo correr ls para enlistar el, el contenido del directorio, pwd para ver en qué directorio me encuentro. Y puedo crear fg para regresar al comando que está ejecutando. Y se fijan, el comando eh, no siguió corriendo en, en, en background, sino se, se detuvo en lo que yo estaba haciendo otra cosa. Con control C puedo cancelar el proceso y ahora sí lo detengo por completo. Ok. Eh, bind. Eh, voy a platicar un poquito de Bind. Bind es un servidor de, de DNS, de código abierto. Puede funcionar como un DNS autoritativo o recursivo, dependiendo de la configuración. Eh, para muchos es la implementación de referencias de los estándares de DNS. De DNS. Entonces es un eh, servidor muy utilizado eh, allá afuera en, en producción. Es completamente gratis y por ahí tienen necesidad de, de instalar un, un servidorcito DNS, ya sea para cuestiones internas o para zonas pequeñas o incluso zonas más o menos grandes. Bind da muy buen servicio. Y es completamente gratis. Eh, vamos a configurar un, un servicio de Bind solamente para mostrar eh, cuestiones de más ejemplos de comandos. En este caso estoy haciendo CD para cambiarme de directorio. Voy a utilizar LS para ver el contenido. Con LS-L puedo ver el listado, pero en forma de lista, que me da mucho más información de las banderas, usuarios, grupos, tamaños, mucha más información. H es para ver los tamaños, no, no en bytes, sino en forma de más legible para un usuario. Y fue un poquito rápido, me puedo regresar. Y, por ejemplo, eh, el comando del bind se llama nameD. Este comando nameD, con la opción menos C, puedo indicar el archivo de configuración. Que voy a utilizar para correr mi, mi servidor. En este caso se llama named.co.co. .co. Con menos P, e indico el puerto donde va a escuchar. Y con menos G, en este comando en particular, es para que no corra en background, o que corra de fondo, sino que corra en mi consola en particular, para poder ver la salida. ¿Ok? Y se fijan, eh, ya está corriendo el programa, ya es un montón de información sobre este, el proceso. Eh, sin embargo, si yo le doy control C o control X, el proceso se, se detiene. No está corriendo, deja de servir peticiones. Si yo lo corro como name D, pero sin el menos G, ahora sí corre como debe correr un servicio. Es decir, está corriendo en background. No me está bloqueando la consola. Sin embargo, parece, bueno... Pero ¿Cómo puedo ver que el comando está corriendo realmente si no me está mostrando ningún tipo de resultado o ningún tipo de información en, en la pantalla? Para eso podemos utilizar el comando PS. El comando PS sirve para ver los procesos que están corriendo en mi servidor. Eh, le damos Enter. En este caso, si ven por ahí el proceso 927, es el comando NEMD que está corriendo. Comando NESTAT me sirve para ver eh, qué puertos están abiertos en mi, en mi servidor. En este caso, si se fijan, hay un montón de puertos, 8053, escuchando en diferentes eh, direcciones IP que están configuradas en mi server. Entonces puedo ver que en el 8053 está corriendo mi servicio. Con el comando DIG puedo hacer consultas de DNS. Y en, esta forma, en este caso estoy en el localhost, o sea, mi máquina local. Y sí me está respondiendo el servidor, el servidor de DNS. ¿Ok? Ahora, para matar un servicio es con kill. Con kill menos 9 indico mata el proceso padre y cualquier hijo que tenga. Y le doy el identificador del proceso. En este caso, named está corriendo en el 927. ¿Ok? Si voy a correr PS, puedo ver que el comando ya no está corriendo. Si corro en STAT, puedo ver que ya no está escuchando. En, en el puerto 8053, eh, solamente está escuchando en el 22 y en el 68. Eh, si le quito la opción N, me hace la traducción del 22, a que, es el, que es el servicio de SSH, o en el 68, que es el servicio de boot PC. Con C y la tilde, me puedo ir a mi directorio home. Es decir, no tengo que escribir slash home, slash jorge en mi caso, Sino que simplemente CD la tilde o CD guión-también guión, es equivalente, me puedo regresar al, al directorio home que tengo. OK. Entonces vimos eh, en este pequeño video, vimos cómo se puede ejecutar un comando, un servicio, en este caso un servidor de DNS, eh, opciones de configuración que tiene en particular ese comando. Con el comando PS pudimos ver cómo estaba corriendo, en, si estaba corriendo en nuestro servidor y qué identificador se le había asignado, en este caso el 927. Eh, si queremos matar a la mala, por así decirlo, normalmente los servidores tienen comandos para darse de baja de forma eh, graciosa, es decir, que puedan acabar de escribir en esos archivos de log, que puedan acabar de atender las peticiones que están atendiendo en ese momento. Este, eh, generalmente los servicios ofrecen una forma o un comando para terminarlos de forma graciosa o nice sin embargo si su proceso se quedó zombie o se quedó trabado que ya no acepta peticiones y tampoco acepta el comando para que se dé de baja o de reiniciar pues bueno con kill menos 9 saben que pueden terminar cualquier proceso, ahora hay que tener cuidado cuando utiliza kill menos 9 o kill en general, porque pueden matar un proceso que es vital para el operativo en ese momento. Pero si por ahí ustedes empiezan a, a cerrar o matar o, o detener procesos que no saben qué son, tal vez detienen eh, un proceso que es vital para el operativo y empieza a estar inestable y probablemente lo que va a pasar es que va a crashear y que tengan que reiniciar. ¿Okay? Entonces, cuidado por ahí cuando utilizan kill. Pero bueno, es una herramienta muy útil cuando quedan procesos zombie o procesos trabados. ¿Ok? Eh, por ahí, eh, si ustedes conocen un poquito de DNS, eh, saben que el puerto que normalmente corre el DNS es el 53. Para este caso, utilicé el 8053 en lugar del 53 porque normalmente en los sistemas Linux, los primeros 1024 puertos están protegidos. Es decir solamente Root o un usuario que tenga permisos de Root puede levantar servicios en, en, ese, en ese rango de puertos. Sin embargo, el resto de los puertos están abiertos e incluso mi usuario, que en este caso es el usuario Jorge, que no tiene ningún permiso en especial, pudo levantar un servicio en el 853 sin ningún problema. Okay. Les comento, por si por ahí de repente quieren levantar un servicio en en un puerto por debajo del 1024, es probable que, que les marque error si no tienen permisos de root para poder correr. ¿Ok? Eh, manejadores de paquetes. Eh, existen varios manejadores de paquetes. Este, Debian y las distribuciones de, de Debian, como son Ubuntu, Min, Min Linux, este Kali, utilizan APT. Eh, las distribuciones basadas en, en Fedora, como Red Hat, CentOS, el, el mismo Fedora, utilizan Joom. Eh, otros distros que utilizan Pacman man eh, Creo que Gendt utiliza Pacman en particular. Eh, algunos otros utilizan APK. Por ejemplo, Alpine Linux utiliza APK. ¿Cuál es mejor? Realmente todas sirven para lo mismo. Este, dependiendo de su distro van a utilizar alguna de ellas. Eh, su uso es muy similar. Los comandos pueden variar un poquito de, de uno a otro. Pero todos son para lo mismo. Son para instalar paquetes o software nuevo. ¿Okay? Dependiendo de la gente que creó la distro probablemente selecciona alguna de ellas y es la que utiliza. Este, yo en lo particular no creo que una sea mejor que otra, sino simplemente son eh, Diferentes soluciones para el mismo problema. Vamos a ver un pequeño ejemplo de, de cómo utilizar APT. En este caso, para actualizar eh, los listados, es APT Update. Y se fijan aquí, me marcó error. ¿Por qué? Porque mi usuario no tiene permisos de, de, de root. En este caso, con sudo, puedo tomar los permisos de root temporalmente. solo así con sudo, APT Update, ahora sí me dejó actualizar el listado de, de software disponible. Y con update puedo actualizar mi software que tengo instalado a las versiones más nuevas. ¿Ok? Si quiero instalar el sudo apt install, por ejemplo, bind 9 es el servidor de DNS que estábamos instalando que corrimos de forma manual. Bueno, de esta manera eh, se va a instalar ahora sí como eh, lo planearon las personas de la distribución y que pusieron disponible este paquete. Eh, no se corre de manera manual como yo lo corrí en el ejemplo anterior, sino que ahora sí se instala como un servicio como tal. Eh, vamos a instalar, por ejemplo, Apache. En este caso, el paquete se llama Apache 2. Este, se instala de la misma manera como instalamos el servidor web. Y esta es una forma muy sencilla y muy conveniente de, de instalar software. Eh, a diferencia de cuando instalan el software de forma manual o lo corren de forma manual, como lo hice en el ejemplo anterior, cuando utilizan ese tipo de paquetes, el software ya viene precompilado, eh, se crean usuarios especiales para correr el servicio, se instalan eh, configuraciones de ejemplo en ciertos lugares en particular de su sistema. Entonces se queda una instalación más estándar. Entonces no importa eh, si ustedes instalaron el, este Debian o si usted, ustedes usando el Debian que instaló alguien más, normalmente eh, APT va a instalarlo de cierta manera que es estándar para todas las instalaciones de Debian, al menos de esta versión. ¿okay? Si ustedes eh, no usan Debian, utilizan eh, Red Hat, obviamente Red Hat eh, también tiene su, su forma de eh, configurar, de instalar todo, pero se los va a instalar también de una forma estándar en que todos los Red Hat pues, van a estar de la misma manera. Ok. Entonces, la recomendación es... Eh, bueno, depende. Hay, hay dos teorías. Eh, una, una teoría es no instales de forma manual. Utiliza eh, lo que ya está estándar este, por tu distribución. Ya está probado Sabes que va a funcionar, que no te va a dar broncas que se va a instalar de una forma este, estándar, que se va a... Este, a crear el usuario particular para correrlo con, con los permisos que son necesarios nada más, y no tiene permisos extras, todo lo que habíamos platicado de seguridad. Y que, pues bueno, están las versiones, eh, si la distribución está actualizada, pues bueno, tiene las versiones parchadas, las últimas versiones con, con seguridad, y que todo va a funcionar de forma eh, más transparente o fácil. Es una teoría, es una forma de pensamiento, es una de las corrientes, hay otras corrientes de personas que piensan que eh, lo ideal es que lo instales tú desde cero, desde la, este, ¿cómo se llama? Desde el código fuente, descargas el código fuente, lo compilas, compilas solo lo que necesitas, tú creas los usuarios, le das los permisos que tú quieras este, y lo configuras todo de forma manual y a la medida que tú necesites y tú quieres. ¿Cuál es mejor? Es discutible. Este, yo me inclino un poquito más por la parte de utilizar los, los binarios que ya están en la distribución. ¿Por qué? Porque están probados, porque siguen una lógica, porque siguen un estándar. Pero también existe el otro extremo de, de personas que piensan que no, yo no confío en lo que hicieron la gente de la distribución. Yo quiero instalarlo manualmente. Yo lo voy a instalar como yo quiera y lo voy a dejar a mi medida. Entonces Cualquiera que quiera utilizar, diga las dos teorías que quieran usar, es válido, depende mucho de ustedes qué es lo que se sientan más a gusto. Pero lo que yo les recomendaría es de que se eligen el camino A, se vayan con A, y se van el camino B, este, se vayan con B, y no hagan mezclas porque puede llegar a ser este, un poquito confuso. ¿Ok? Uh, vamos a, a seguir viendo ejemplos. En este caso vamos a configurar el, el bind que instalamos con cdm cambio de directorio. En este cosa si se fijan nos fuimos a etc. O sea que es, normalmente etc. Están todas las configuraciones a nivel sistema. Con clear puedo limpiar la pantalla que estoy viendo. Vamos a, a mostrar en pantalla el contenido del archivo name.conf que es el archivo de configuración principal del bind. Y aquí nos dice que utilicemos options para poder este, cambiar la configuración. Ok. Entonces vamos a también ver el otro que se llama el punto local. Aquí nos dice, ¿Sabes qué? Si quieres dar de alta una zona, de alta en este punto. Ok. Vamos a, a copiar el archivo options a un uno que se llame BKP, porque generalmente antes de mover cualquier archivo de configuración, me gusta sacar un backup, por si cometo un error grave y no yo cómo regresar, pues bueno, tengo un backup eh, del archivo original al cual puedo regresar. Ok. Comando CP es para copiar. Ok. Comando BI es un editor de texto. Vamos a editar el, el archivo de configuración. En este caso vamos a dar... Eh, de alta un, un, un servidor eh, este se llama autoritativo, si se fijan lo edite con, sin, sin sudo, entonces no me dejaba modificarlo entonces me salí, vuelvo a entrar pero ahora está con sudo para ahora sí poder modificar el archivo, porque el archivo está protegido, solamente sudo puede modificarlo yo solamente root puede modificarlo perdón, entonces para configurar un servidor eh, autoritativo ponemos recursión no eh, por seguridad no debemos aceptar eh, ningún tipo de transferencia o permitir ningún tipo de transferencia de la zona. OK. Con W escribimos y con Q salimos del editor. Ahora vamos a modificar el otro archivo de configuración, el local, donde dice que donde hemos de alta la zona si queremos agregar. Y en este caso vamos a dar de alta la zona example.com. Le indicamos. Eh, que es del tipo master o que es del tipo primario. E indicamos el nombre del archivo, donde está la zona. No se preocupen por esto, digo, esto realmente es un ejemplo, lo que quiero es que vean más los comandos que estoy utilizando para, para mover todo esto en lugar de la configuración. Digo, la configuración depende de cada servidor que van a instalar. Eh, con WK nos salimos del editor y escribimos. Y ahora con... Eh, sudo y vamos a copiar porque el directorio donde vamos a copiar está protegido. Entonces voy a, voy a copiar de tilde, que si se acuerdan es mi directorio home, de config bind, voy a copiar la zona, la voy a copiar a punto. Punto significa el directorio en el que me encuentro. Ok. Entonces ahora sí puedo dar sudo name, chief, conf para checar la configuración que no hay un error. Es un comando que viene con el bind. No hubo ningún error porque no me mostró nada en consola. Entonces, consiste en control. Ahora sí puedo ver el exterior, el estatus del servicio. En este caso, el status de bind 9, que es el servicio de DNS, eh, falló. Falló al arrancar. ¿Por qué? Porque no estaba configurado correctamente. Entonces, ahora que ya está configurado, que ya lo configuré, le puedo dar restart. Y ahora sí debe correr de, de forma eh, normal, sin ningún problema. Volvemos a revisar con status Y ahora sí me dice que está corriendo de forma activa, sin ningún problema. Y el servicio está ahora sí recibiendo peticiones. ¿Ok? Si se acuerdan, con el comando DIG puedo hacer consultas DNS. En este caso con arroba le indico que quiero hacer una consulta de localhost. Y hago una consulta por example.com. Y me está respondiendo de, de forma correcta. Ok. CD tilde. Recuerdan tilde. Es para regresar a mi home. Y a mí me gusta sacar backups. De las configuraciones. En este caso puedo utilizar el comando tar. Tar me va a agrupar varios archivos. O en este caso todo lo que está en un directorio. A un solo archivo que se llama bindconfig.tar. Ok. Eh, y con GZIP puedo comprimir ese archivo. Ok. Eh, si se fijan en la salida del TAR, este, me dejó algunos errores por algunos permisos, pero no, no es importante en este caso. Ok. Con LS puedo ver que ahí se encuentra mi, mi archivo TAR que cree. Y con GZIP menos 9, el menos 9 es el nivel de compresión. Este, va a comprimir mi archivo. Si se fijan, de 20k bajo a 2.9k. Okay. Voy a crear un directorio, una carpeta, o directorio que se llame backups. Para esto utilizo el comando mkdir. Y voy a mover con mv, voy a mover mi archivo de, de backup, lo voy a mover a backups. Okay. Eh, obviamente, lo ideal eh, sería que el backup no esté en la misma máquina donde está corriendo las cosas, sino que esté en, en algún otro servicio, un, este, en, en mi máquina personal, en una máquina de backups, en una máquina que tiene respaldo de disco duro, que pueda hacer otra, otra cosa. Pero pues bueno, en este ejemplo simplemente lo guardé en la misma máquina para este, mostrarles el comando tar y el, el comando gzip. ¿Ok? Eh, no sé si tengan preguntas hasta aquí. Bien, Jorge, gracias. Sí, tenemos un, un comentario, eh, un participante uh -huh. por el chat. Uh -huh. La pregunta dice, el comando Netsat no lo reconoce eh, Debian, ¿cómo lo debo instalar? Ok, uh, sí, a veces algunos de los comandos que he utilizado no están disponibles este, eh, por omisión o por default. Depende mucho de este, la distribución. Por ejemplo, creo que Cali si sí lo instala por default. Este, si lo quieren instalar... Ay, oh, no recuerdo exactamente el nombre del paquete, pero creo que se llama NetUtils. Le dan sudo apt install NetUtils. Eh, y les instala varias utilerías, entre ellas el, el NetStat. La verdad, no recuerdo de memoria exactamente el nombre del paquete. Pero es algo que pueden encontrar fácilmente en el Google. Cómo instalar el en en, en Debian o en Ubuntu o en cualquier otra de las distribuciones. Pero estoy casi seguro que es Net Utils, si la memoria no me falla. Gracias, Jorge. Bien, no tenemos más preguntas por el momento. Sé que acaban de conectarse más participantes a este tutorial. Así que para ellos les recuerdo que si quieren hacer preguntas sobre... Este tutorial pueden hacerlas por el panel de pregunta y respuesta. Van a ver en la barra inferior eh, dos burbujitas, eh, iconos de burbujitas, y ahí van a poder escribir la pregunta que tengan y que quieran hacer a Jorge eh, sobre este tutorial. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Sí. Gracias, Sandra. Bueno, continuamos. Ahora vamos a, a, a checar nuestro servidor Apache. Apache por default se configura y muestra una página de, de ejemplo. Con Curl pueden ver el contenido o la respuesta que nos está dando. Con Curl-C eh, consulto solamente el header. Es decir, no me interesa ver el body o toda la página HTML. Solamente quiero saber si me está respondiendo correctamente el servidor. Y con esto les puede servir, por ejemplo... Eh, si quieren implementar un monitoreo o, o algo así, pues en lugar de estar res, eh, recibiendo toda la página HTML con curl-i, y I mayúscula, pueden ver simplemente el header. Ya sabes qué, la primera línea, HTTP 1 .1 200 ok. Es que la petición fue eh, resuelta de forma quitosa, que no hubo ningún problema. Ya el resto de la, de la información son parte del, del encabezado de... HTML, que les puede llegar a servir. Pero lo principal es la primera línea. S200 es el código de respuesta que significa ok. O sea que todo estuvo bien, que no hubo ningún error. Este, y esto les puede ser muy útil para hacer algún tipo de monitoreo o simplemente revisar rápidamente si su servidor web les está, eh, está, está resolviendo preguntas o consultas de, este, de forma rápida sin tener que desplegar o que les llegue toda la pantalla con todo el contenido de la página HTML. Ok. Uh, ahora, si quieren algo un poquito más avanzado, también pueden instalar el Lynx. Links. links es un servidor, es un navegador, pero de línea de comandos, o sea, solamente de texto. Obviamente no les va a desplegar imágenes o no les va a desplegar este, cosas que tengan que ver con con animaciones, ese tipo de cosas. Pero bueno, pueden ver el, el contenido en texto. Digo, realmente para hacer solamente texto, hace un gran trabajo mostrando las ligas, mostrando este, dónde van botones, dónde van campos de texto. Por ejemplo, podemos consultar en este caso Wikipedia. Eh, por ahí nos dice que se estaban las cookies y todo ese tipo de cuestiones. Eh, y nos puede mostrar y podemos navegar eh, Wikipedia sin, sin ningún problema. Este, por ejemplo, si viene ahí la, la barra de búsqueda, podemos buscar en este ejemplo, en este caso, LACNIC. Podemos dar clic en el botón de búsqueda. Y nos debe de mostrar eh, la página de Wikipedia de LACNIC. ¿Okay? Como les comentaba, obviamente sin, sin imágenes, ni sin nada por el estilo, pero es algo que me pareció, o que me parece este, divertido o curioso de de, de usar, en el sentido de que puedes navegar eh, solamente usando texto. y se fijan, también podemos seguir las ligas. En este caso entramos a la liga de NIC.br y también podemos este, leer el contenido de la página eh, sin ningún problema. Ok. Hay por ahí otro, hay otro, hay otro, Jorge. Además links, hay otro más, pero no recuerdo el nombre ahorita del otro nombre del otro este navegador de texto que existe, pero el primero que yo vi fue el Instagram que más me ha gustado. por este. sí disculpa que te interrumpa en ¿Sí, claro? este momento, uh -huh. eh, hemos tenido un problema meotécnico, eh, ah, no, oh. no estuve pudiendo, no, estuve, no logré ver los, las preguntas que hay en el Q&A, eh, eh, eh, de hecho tenemos preguntas, yo no las puedo ver, no sé si tú puedes verlas, y de repente podamos organizar las preguntas para poder leerlas y dar respuesta. Entiendo que algunos participantes nos estaban comunicando por el chat que, que habían dejado sus, sus preguntas. Ok, sí, sí las puedo ver. Eh, veo una pregunta nueva. Gracias, Jorge. Eh, que preguntan, ¿qué hace el comando TAR? Eh, el comando TAR es para agrupar varios archivos en uno solo. Es como, si lo quieren ver así, eh, crear un zip, pero sin compresión. Es simplemente una agrupación de archivos en uno solo. En este caso pueden comprimir o pueden este ¿Cómo se llama? Eh, darle un directorio completo y va a juntar todos sus archivos de ese directorio en uno solo. Así es más fácil de, eh, de manejar, de transmitir por la red o sacar un backup. Saber que en ese, en ese directorio o en ese archivo están contenidos todos los demás. Este... Después corri el comando gzip, ¿Para qué? Para comprimir ese archivo TAR. ¿Okay? Eh, TAR también tiene la opción de comprimir, pero creo que por default lo comprime a, a un nivel más bajo. O sea, no hace tanta, tanto procesamiento para tratar de, compre, eh, de, de comprimirlo de, de forma eh, aquí del el tamaño más pequeño. Entonces normalmente lo hago en dos pasos. Primero uno todos los archivos en un solo archivo TAR y después lo comprimo. Si por ahí ustedes bajan un software para Linux, es muy común, es muy común que venga en un TAR GZIP. O sea, que venga comprimido por GZIP y que venga agrupado todos los, todos los archivos o todas las carpetas y archivos en un solo, director, en un solo archivo TAR. Para descomprimirlo, eh, también se puede utilizar TAR, nada más que se le pone la opción menos X para descomprimir. Entonces, de ese archivo TAR, me recupero todos mis archivos. Ok. Um, a ver en el chat de comentarios. Si ¿sí hay alguna pregunta por aquí. Ah, bueno. Alguien por ahí contestó la, la pregunta que te, eh, Para instalar el Nestat en Debian es net-tools. Entonces no estaba tan perdido. Se me había olvidado el guión. Este, pero por ahí alguien lo comentó en el, en el chat. Muchas gracias. Uh, creo que son las preguntas que están de momento. Bueno. Bien, entonces continuamos, Jorge. Eh, yo te aviso si es que tenemos más preguntas por el Kibani. okay Sí, sí, puedes ver las preguntas ya o... Eh, voy a tener que salir y luego ingresar, pero... Ok, entonces yo Si no, eh, cualquier eh, consulta, igual está Marcio con nosotros y va a poder leer las preguntas. Genial. Yo te puedo ayudar Jorge, en orden. Este, la primera pregunta que tenemos este, que lo hace es una pregunta anónima este, que dice antes de escribir un comando en la consola este, nos muestra un carácter especial ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y pone como ejemplo el hash, el pesos y el comando de, de mayor. Claro. Uh... Antiguamente era un estándar que el signo de pesos era para usuarios normales y el, el signo de, de hashtag o hash era para root. O sea, que si estaban logueados como root, desaparecía el, el, el hash. Este, o si están logueados como un usuario normal, desaparece el signo de pesos. Eh, realmente esto es configurable, lo pueden cambiar a lo que ustedes deseen. Este, incluso en, en, en mi consola de, de Mac... Este, me aparece un mayor que este, en, en mi... En, en, ¿Cómo se llama? En, en mi línea de comando. Pero antiguamente el estándar era ese. Que signo de pesos es un usuario normal. Signo de hash es un... Este, es el usuario root que está conectado. O que está, con el que están logueados. Yo no lo tomaría como, como una regla realmente. Porque es configurable y se puede cambiar. Y depende mucho de la distribución. Este, que estén utilizando, cómo lo hayan configurado, cómo lo maneje, pero antiguamente ese era el estándar, o esa era la práctica que se usaba antes. Y cuando estoy hablando de antiguamente, estoy hablando de muchos años atrás, hace más de 20 años. Entonces, con mayor razón, yo no lo tomaría como, como ley, ni lo tomaría como, como un estándar. Gracias, Jorge. que uh -huh. hecha la respuesta. Eh, una segunda pregunta que le hizo Daniel, una segunda, no, perdón. otra pregunta que tenemos, la hizo uh -huh. Daniel, y Turbide, de, este, que pregunta, eh, ¿cuál sería un prompt secreto que recomiendas? O que Más bien, no tanto que tengan que instalar algo, sino, por ejemplo, la, la misma aplicación, eh, cuando les pide un password, este, eh, les pone un prompt secreto. Es decir, lo que ustedes te creen no se va a ver en pantalla. Cuando ustedes se, se conectan con SSH, hay una forma de indicar el password en el como argumento, pero no recomendable. Es mejor conectarse a la máquina y que la máquina les ponga el prompt del password y ahora sí ustedes pueden crear el password sin que aparezca en pantalla. En el caso del cliente de MySQL, de línea de comando, hace lo mismo. Si ustedes no le dan el password en la línea de comando como argumento, se los va a pedir en un prompt secreto. Entonces no es tanto un software que instalan o un software en particular, sino no utilizar las opciones de password de como argumento que ofrecen las mismas aplicaciones. Digo sabro que sea un caso muy específico que por alguna razón no este no pueden utilizar un prompt secreto. este pues bueno, utilizan el de, el de argumento. ¿Cuáles son esos casos? cuando probablemente quieran este hacer un script que se conecte a algún lado, entonces, no hay un humano que está ahí para poner el password, entonces, pues bueno, lo, lo ponen ahí. No es lo más recomendable, pero en un caso de emergencia les puede, les puede servir y les puede, les puede ayudar para, para salir del problema en ese momento. Bien, muchas gracias, Jorge. Hay, este, hay varias preguntas. No sé si querés continuar con un par de preguntas más o si querés... Sí, esperar... si no, continuemos, por favor. Bien. Después hay una pregunta que le hace Pacheco. Uh -huh. Si tengo un directorio FTP, solo con agregar, eh, agregar usuarios al grupo donde, donde esté el directorio, ya podrían tener acceso? No realmente. Eh, porque realmente los permisos los maneja el, el servidor de FTP. Y depende qué servidor de FTP esté utilizando, porque hay varios. Este... Incluso va a haber personas que te van a decir que ya no utilizas FTP porque es un protocolo no seguro. Este, es mejor utilizar ese FTP o, o incluso mejor ponerlo disponible a través de un servidor web. Pero no, este, es realmente más el, el servidor de FTP. Tengo años que no configuro uno, pero hasta donde me acuerdo que llegó a utilizar, este, en la configuración tú indicabas eh, si utilizabas los los usuarios que estaban de datos en el sistema o si utilizabas en una base de datos de usuarios y password diferente. Entonces depende más de la, eh, del cómo se llama, de, del servidor FTP que estés instalando. Aquí lo que habría que revisar es el manual de configuración del servidor de, de FTP, más que este, simplemente asignar permisos a, a la carpeta. Perfecto, gracias Jorge. Tenemos una pregunta de Luis Villegas. Uh -huh. eh, pregunta sobre el kill. ¿Es kill menos 9 eh, más uh -huh. el número del proceso? Creo Así que eso ya es. hecho, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Después tenemos otra pregunta. Eh, Para usar el comando netstat, ¿se debe instalar algo? Eh, no, A veces tiene que ya está instalado y si no, se instala con el paquete netutils, como comentaba en el otro comentario. Este, depende de su distro. A veces algunas distros ya lo incluyen por default. Eh, si no está, pues bueno, simplemente se busca y se instala. No hay ningún problema. Este, en, si utiliza en algún otro distro que no está basado en Debian, el nombre de paquete puede cambiar de nombre, pero es el mismo comando. O sea, se corre con NetStat. Perfecto. Y hay una segunda pregunta que pregunta si en la misma persona, si, si Netat, NetStat es un paquete nativo de Debian 11. No, no, es este, parte de, la, de las distros de Linux. Este, eh, generalmente está en todos los repositorios. Digo, generalmente utilizo más Debian que, que ninguna otra distribución. Pero vamos, lo he encontrado en, en Fedora, lo he encontrado en CentOS, lo he usado en Alpine, este, lo he usado en Kali. Este, si no viene, como les digo, si no viene instalado por default, simplemente es googlear cómo se llama el paquete para instalarlo con el instalador de paquetes y, y se instala sin ningún problema. Perfecto. Bien, gracias. Ahora seguimos con una pregunta de Anthony Bustillos. Este, hola Jorge, eh, ¿hay forma de correr algún proceso en segundo plano? Ejemplo, un APT Update, eh, pero que esté en un segundo plano. Sí, eh, no, no lo traigo como los ejemplos, pero... Crean el comando y al finalizar el comando le agregan un signo de Amperson. Este, con eso corres el proceso en, en background, no en, no, en, no en la consola, no en foreground. Es una forma fácil de, de mandar a correr un proceso en background, agregando el signo de ampersand al final. Uh, no estamos con esto porque no van a ver el resultado. Creo que solamente. Ah, o oh, sí. No, no, sí les muestra el resultado, perdón. Este, pero las salidas se pueden confundir. Por ejemplo, si mandan a correr un apt Update en background y, y te están tecleando otra cosa, mientras está tecleando les puede estar apareciendo la, este, ¿cómo se llama? Información del proceso que está corriendo en background, este, ¿cómo se llama? Y puede llegar a medio, confundir un poquito las cosas en la terminal, porque no está bloqueada. Pero sí, simplemente agregando a persona al final, lo manda a background sin ningún problema. Gracias, Jorge. Bueno, después hay una pregunta de que, de que si el webinar queda grabado, eso sí está confirmado, que queda grabado. Enseguida, este, Sandra comparte este, dónde queda grabado, dónde queda disponible. Después tenemos una pregunta de Eduardo Maya. ¿Hay algún comando para ver cuántos usuarios hay registrados? Uf, Buena pregunta. Comando, no sé. Sin embargo, digo, puede haber. Digo, la verdad, no, nunca lo he necesitado usar. Por eso no, no, no lo conozco, si es que existe. Pero lo que yo he llegado a hacer es este, revisar el archivo Shadow. Está, ahí están listados todos los comandos. Este, o todos los usuarios, perdón. Este, están listados todos los usuarios. Entonces hay, es un usuario por, por línea. Entonces ahí puedo, puedo buscar si, si existe un, un usuario en particular. Debe bueno, de haber, sin de embargo, si, no me lo sé. Ahí te corté justo, este, Jorge. Luego él aclara en una segunda pregunta, uh -huh. es decir, una lista de usuarios. Sí, bueno, la lista de usuarios que están en el sistema, me imagino. Exacto, seguramente sea por ahí. Sí, este, digo, lo primero que se me ocurre es revisar el archivo Shadow este, por los usuarios que están creados en el sistema, pero estoy seguro que debe haber un comando para, para ver el listado de usuarios, pero así de bote pronto no me lo sé. Tendría que googlearlo. Nunca, nunca he tenido la necesidad de usarlo, por eso no sé. Perfecto. Bueno, nos quedan dos últimas preguntas. Eh, ¿Sí? Por ahora, ¿no? Eh, una que le hace Carlos Pilco. Uh -huh. ¿Es una forma segura de desinstalar un paquete? Eh, sí, a, apt tiene apt-remove y el nombre del paquete y desinstala todo. No, no lo tengo como ejemplo, pero apt-remove, remueve paquetes. Perfecto, gracias. Y ahora una pregunta de Carlos Bolaños. Uh -huh. Le dice Hola, ¿cuál es el método más seguro o los dos son iguales de seguros. Uno, conectarse con un usuario y contraseña. O dos, hacerlo con un archivo de llave. Gracias. Ok. Bueno, aquí hay diferentes este, opiniones al respecto. Eh, normalmente se piensa que lo eh, guiarte con un archivo de llaves es más seguro. ¿Por qué? Porque es, realmente el archivo de, la llave es un password gigante, ¿no? Es un password de, de un montón de caracteres y. y este, no es tan fácil de adivinar. Este, pero va a haber gente que te dice que no, porque si pierdes el archivo de llave, se pueden loguear con tu usuario sin ningún problema. Este, que es mejor algo que no está escrito en ningún lado, que es como un password, que solamente tú sabes. Entonces, están las, las, este, la, la, las dos corrientes. Eh, creo que el consenso es más, tiende más a pensar que a través del archivo de llaves es más seguro este, eh, que un password simplemente, pero pues bueno, si tu password es suficientemente fuerte, es decir, tiene, es suficientemente grande, tiene caracteres mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales como símbolos este, eh, de guiones bajos, guiones, comas, igual, pues bueno, también puedes crear un password suficientemente fuerte como para sentirte seguro. Eh, un esquema que yo he visto que se utiliza mucho es, por ejemplo, te logueas con con, con llave, con una llave, con un archivo de llave, eh, pero si quieres hacer cualquier cosa eh, que necesite permisos de root, pues bueno, ahora sí necesitas el password para poder hacer cualquier modificación en la máquina, eh, darle a tu servicio, bajar o instalar algo. Este, entonces ahí tienes los dos mundos. Entonces, tienes la llave para poder conectarte, que es el primer paso. Y el usuario, una contraseña para poder utilizar los permisos especiales de Root. Ok. Entonces, tienes lo mejor de los dos mundos, por, eh, por así decirlo. Y ahora, si en un esquema, por ejemplo, eh, quieres agregar más seguridad, pues, por ejemplo, puedes poner eh, que la consola solamente esté disponible a través de una VPN, por ejemplo. Entonces, para conectarte a la VPN, pues también puedes tener otro password más o otro archivo de llaves diferente. Entonces necesitas más cosas todavía. Conectarte a la VPN y luego conectarte a través del archivo de llaves. Y luego para hacer una modificación, pues necesitas el password que solamente tú te sabes. Eh, eh, ahora sí, como dicen, entre más seguridad, pues es más seguro, pero es más molesto. O es, son más pasos que tienes que hacer para realizar cualquier cosa. Aquí lo importante es encontrar un balance en lo que más te sirva dependiendo de tus requisitos de seguridad. Gracias, Jorge. Esa fue la última pregunta por ahora. Genial. Eh, cualquier pregunta que tengan, con toda confianza, este, la podemos revisar. Lo peor que pueda pasar es que les diga, como en el caso de la lista de usuarios, <ríe> no sé. Este, pero si sale si la respuesta, pues se las puedo compartir con todo gusto. Ok. Eh, unir comandos. Eh, normalmente los comandos de Linux tienen una entrada y una salida. Y la salida de un comando puede ser la entrada de otro. ¿okay? Eh, es decir, Unix sigue la filosofía de que cada comando solamente es una cosa y la hace bien. Es decir, en lugar de crear un, un comando que hace muchas cosas, eh, la filosofía es crea un comando pequeño, que hagas una cosa, pero la hace extremadamente bien. Entonces puedes unir la, un comando uno con un pipe comando 2 con un pipe y así hasta comando N. De esa manera la salida del comando 1 es la entrada del comando 2 y la salida del comando 2 es la entrada del comando 3 y así sucesivamente como en una línea de asamblaje eh, como pasa en una fábrica con, con, línea, con línea de asamblaje. Entonces pueden hacer muchas cosas eh, concatenando o uniendo comandos a través de pipes o a través de barra, dependiendo como le digan en eh, en su país o en, o en su comunidad vamos a ver un ejemplo eh, vamos a crear un directorio que se llame temp vamos a copiar eh, un, el, un archivo a este directorio con el comando copy nos cambiamos con cd nos cambiamos el directorio temp con ls podemos ver el contenido del directorio que es el archivo que copiamos que es libros.txt con CAD mostramos en pantalla el, el contenido del archivo. Y ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior. Con TAIL es como HEAD. Solamente que vemos los últimos en lugar de las primeras líneas. Ok. Entonces pues con TAIL menos, podemos indicar cuántas líneas eh, menos del archivo queremos. O sea, todas menos las primeras. Ah, no, perdón. Es diferente. Eh, queremos las, las últimas tres líneas en particular. Ahora sí, con el signo de más, queremos todas menos el número que indicamos, desde arriba. O sea que no queremos las primeros cuatro, que eran el, si se acuerdan, era el header. Ahora, pipe y el comando sort lo organiza en orden alfabético, ¿ok? Y si se, se fijan, ya está en orden alfabético todas las líneas. Con awk podemos parciar el archivo, en este caso podemos decir que el delimitador es una comia espacio, y decimos, ¿sabes qué? Imprime la columna 2 que parciaste. ¿Ok? En este caso, va a ser los autores. ¿Ok? Si se fijan, ya no me imprimió la primera columna que los nombres de los libros, solamente me imprimió la segunda columna que son los autores. A esa salida la podemos también mandar al comando sort y nos va a organizar en orden alfabético los nombres de los autores. Ahora, si se fijan, eh, hay autores repetidos, con el comando unique solamente imprimimos eh, una sola vez cada uno de los autores pero con unique-c menos podemos contar las veces que aparecen los autores en, en, la, en el listado entonces hay un libro de Agatha Christie hay dos de Carlos Ruiz Zafón y así sucesivamente si le damos sort-r nos ordena por la primer columna que es el Número de es que aparece el autor, pero el menos R hace que sea en orden inverso. ¿Ok? Y con el signo de mayor que podemos decir, sabes qué? la salida no me la pongas en consola. O no me lo pongas en pantalla. Mándalo en un archivo. En este caso al archivo cuentas.txt. ¿Ok? Y con cat podemos ver el contenido del archivo. Que básicamente es lo que habíamos visto en, en consola. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Eh, regresamos a nuestro chivito de, de libros. Otra vez con tail, podemos quitar el header para que no lo muestre y solamente quedarnos con los puros libros. Y con el comando set podemos eliminar texto. En este caso voy a eliminar el punto que está al final y lo voy a cambiar por vacío. ¿ok? El signo de pesos indica que es creo que está al final de la línea. Si se fijan, le quitó el punto final a cada una de las líneas. Y ahora sí, con la WK, puedo volver a parciar, dividiendo por la coma. Y voy a imprimir primero ahora los autores, que es la columna 2, después la columna 1 y un punto final. ¿Ok? Y con esto, si se fijan, el resultado del comando es Cambié de orden. En lugar de que sea el título y luego el autor, ahora puse el autor y luego el título. Si hubiera tenido que hacer esto a mano, pues bueno, me hubiera llevado un rato. Pero imagínense que ustedes tienen un archivo o una base de datos con 200, 300 autores, libros. Este, se va a llevar mucho tiempo de tratar de hacerlo de forma manual. Con este simples comandos en Unix pudimos hacerlo en segundos. ¿Ok? Es una forma muy, muy fácil de, de manipular archivos. Ahora, esto se hizo en memoria. El archivo no se modificó. Si quieren eh, escribir un archivo, pues lo pueden poner el símbolo de mayor que y el nombre del archivo donde quieren mandar el resultado. En lugar de imprimirlo en consola, que lo manden a un archivo. ¿Ok? Ok, vamos a cambiarnos con CD eh, punto punto para cambiarnos al directorio padre. Con RMRDIR puedo borrar el directorio. Sin embargo, dice que no lo puede borrar porque no está vacío. Con RM-RF puedo borrar el directorio y todo su contenido. R es de recursividad y F es para forzar. Entonces es, quiere decir que me voy a llevar voy a borrar este directorio y todo su contenido. Cuidado cuando borren cosas en la consola. Cuando borren archivos. Porque no es como en la interfaz gráfica que se va a una papelera que después puedo recuperar. O como en Windows que se va al bote de basura y después lo puedo recuperar de ahí. No. En consola, una vez que borran algo, se borró. Y por eso también es muy... Hay que tener mucho cuidado cuando dicen RM-RF. Porque van a borrar el directorio y todo lo que está de abajo, todo lo que está dentro. Subdirectorios, archivos, lo que tenga ahí, lo va a borrar. Y si utilizan eh, RM con permisos de root, por peor tantito, mucho cuidado que borren, porque eh, Linux eh, y Unix en general es supone que saben lo que están haciendo. Entonces si quieren borrar todo el lo operativo, los va a dejar si tienen permisos de root simplemente borran y se borró. Si si rebootan la máquina ya no va a servir e incluso la, la la computadora pues va a quedar inestable porque no va a haber archivos que necesita y va probablemente va a crashear. Pues van a tener que volver a instalar el operativo si hacen algo malo en ese caso. Eh, RM menos RF sin permisos de root pues bueno es menos menos este volátil o problemático porque bueno van a borrar solamente archivos a los cuales tienen permiso. Pero si lo combinan con root o con sudo, mucho cuidado que hacen porque recuperar archivos una vez que los borraron en la consola es muy complicado. sí se puede hacer, hay herramientas para hacerlo, pero no son fáciles de usar y dependen mucho de muchos factores. Eh, porque realmente lo que hace el operativo es, ok, eh, como borré esos archivos... Eh, los marcos como que esos bloques ya están libres y se pueden sobrescribir sin ningún problema. Entonces puede ser que incluso aún con herramientas no puedan recuperar los archivos. Entonces mucho cuidado cuando borren archivos en la consola. Porque es muy complicado e incluso puede ser llegar a ser imposible recuperarlos. Ok. Uh, vamos a ver un ejemplito más. Regresamos a, a nuestro archivito de, de libros que hemos estado usando. Y en este caso puedo utilizar grep para buscar en el contenido. En este caso vamos a buscar la palabra king dentro del archivo de libros y ya me aparece. Las líneas se encontró con la palabra king. Pueden buscar en este caso con la palabra d Y aquí nos dice las líneas en las que aparece esa palabra que buscamos. Si le damos la opción menos n, nos va a indicar el número de la línea en la que está imprimiendo. Por ejemplo, The Godfather es la línea 4. La línea 2 está under the where Y así cada uno de los números que nos aparece. Con el comando find, le decimos a partir de qué directorio vamos a buscar archivos que se llamen, en este caso, named.cof y asterisco es como el wildcard. Todos los archivos que se llamen 90.com me los va a mostrar. ¿okay? Find es para buscar archivos a través del nombre. Y grep es si quieren buscar dentro del contenido de los archivos. ¿okay? En este caso, este, con grep, con la opción menos R, es para indicar que está de forma recursiva. O sea, no solamente en este directorio, sino también en todos los subdirectorios. N es para mostrarme el número de línea donde... Que me, que, eh, que es donde encontró el match. Eh, w es para que busque la palabra completa, no solamente parte de la palabra. Menos es para indicar que es una expresión. Este, ¿Qué es lo que voy a buscar? Y en este caso estoy buscando example.com. Entonces ahora sí, eh, lo que me muestra como resultado es todos los archivos que contienen la palabra example.com. ¿okay? Y también me indica en qué línea del archivo fue donde encontró la palabra. En este caso lo encontró en systemcontrol.conf, en CCS Config, en Apache 2, en el name.conf. Y es una forma muy fácil de buscar en todos, este, ¿cómo se llama? Eh, en todos los archivos o en un grupo de archivos, una palabra en particular. ¿Ok? Eh, antes de entrar a VIA, ¿hay preguntas? Sí, Jorge, tenemos eh, un par de preguntas. Uh -huh. La primera la hace Cristian L. Dice, Hola, buenas. En el caso de tener un entorno con Windows en dominio, ¿es posible unir los equipos con Linux al, al dominio? Y agrega si existe alguna buena práctica para hacer eso. Ah, fíjate, aquí sí te voy a quedar mal. Este... No conozco mucho de entornos de Windows. Este, tengo como 10 años que no utilizo Windows. Este, entonces no sabría cómo responderte. Eh, me imagino que sí puedes incluir este, una máquina con Linux dentro de tu, tu red con, con Windows. Pero este, no, no sabría si te siento cierta disculpa. Gracias Jorge. Ahora la, la última pregunta es, este, es una pregunta anónima. Uh -huh. este, yo así podemos tener una copia de los trucos de los comandos. Ok. Uh, creo que lo puedo poner disponible después. Este, un listado de todos los comandos y todas las opciones que utilicé. Eh, sin embargo, como les comentaba al, al, al principio, eh, si tienen duda algún comando de cómo se utiliza o qué opciones tienen, pueden ponerle el comando man, man, espacio y el nombre del, del comando que quieren consultar y les da toda la información de todas las opciones eh, que tiene cada comando y de hecho si este cómo se llama eh, como les comentaba también al principio o sea eh, comando list todos los comandos que hemos visto tienen un montón de opciones solamente eh, les he mostrado las más las más comunes los, o las que más utilizo eh, pero créeme que cada comando tiene un montón de opciones para hacer variantes de lo que de lo que de la funcionalidad que tienen entonces, este, realmente yo lo que les recomendaría más que volver a ver este video que va a estar disponible o que yo les comparta el listado de comandos, es más, este, utilicen MAN o utilicen Google, eh, que también pueden encontrar la, las descripciones o los manuales de los comandos en, en línea. Este, hay mucha información allá afuera, incluso hay un montón de opciones de los comandos que, este, que no me sé de memoria o que no uso normalmente que llego a utilizar de repente, porque necesito tal hacer tal cosa, este, pero no sé cómo hacerlo con tal comando. Eh, Google me ayuda mucho para encontrar ese tipo de información. Entonces, este... Eh, le recomiendo más que sea, que sea eso. Este, más que ver el video, o más de que les pase un archivo con, con los tips, o con o lo que he estado usando, este, vayan más a Google. Les va a dar mucha más información. E incluso puedes darle información que tal vez, ah, mira, no sabía de este comando, pero me están recomendando este otro. Este, y se acopla mejor a lo que yo quiero hacer. Este, hay mucha información allá afuera este, y, y es, eh, es muy, muy fácil encontrarla. Esa fue la última pregunta por ahora, Jorge. Ok, genial. Va. Uh, vamos a ver, este, BI. BI es un editor de texto. Eh, es el, creo que es el más común que viene instalado por default en las distribuciones. Eh, es muy flexible, es muy poderoso, es extensible. Eh, sin embargo, la curva de aprendizaje sí es un poco complicada. Eh, no es tan fácil aprender a usarlo, o al menos de forma básica. Sí hay que aprender algunos comandos este, en particular. Y tiene algunas peculiaridades que no es tan sencillo usar como un Notepad o como alguna otra herramienta. Sin embargo, es el que viene por default en muchas distribuciones, este, si no es que en todas. Este, entonces sí es importante usar, aprender a usarlo, al menos de, de, de forma básica. Eh, tiene tres modos de operación, que es el normal, el insert y el visual. Eh, particularmente no me gustan estos nombres, pero así esos son los nombres que, que eligieron los autores para, para nombrarlos. Y vamos a ver cada uno de ellos. Eh, en este caso, eh, en lugar de utilizar la eh, Linux, utilicé el Vi que está instalado en mi Mac. Eh, ¿Por qué? Porque tiene algunos plugins para que se vea más bonito, pero funciona exactamente igual como funciona en Linux. Eh, pueden navegar a través del texto. Es el modo normal. Eh, pueden navegar a través del texto. Si teclean W, se pueden ir brincando de palabra en palabra, para no irse de espacio por espacio. Con, con B de back se pueden ir en forma inversa hacia atrás. Con la E se pueden ir de palabra en palabra, pero en la última letra, no en la primera. Eh, con G mayúscula se van al final del texto. Si pican GG, se va al, al inicio del texto. Si presionan dos puntos, ah, perdón, si se van con el signo de pelo, se van al final del texto. Si presionan 0, se va al inicio de la, no del, texto, perdón, del, del renglón. Y con dos puntos pueden crear comandos. En este caso, 14 indica, vete a la línea 14. Si le pongo, por ejemplo, 4, se va a la línea 4. Es una forma fácil de brincar entre líneas. Eh, con slash puedo hacer búsquedas. En este caso, por ejemplo, voy a buscar la palabra Quijote. Y con la n puedo ir buscando las demás este, ocurrencias o apariciones de, de la palabra que estoy buscando. Ok. Uh, ahora vamos a ver el modo de insert, que es como podemos editar el, el archivo, no solamente navegar a través de él. Si presiona I, me cambio el modo insert. Pues en este modo, ahora sí puedo teclear texto lo que yo quiera teclear. En este caso estoy escribiendo un texto de... Este texto fue tomado de Wikipedia. Eh, con escape me regreso al modo normal. Si presiono eh, A mayúscula, me cambio el modo de insert y al final de la línea para agregar más texto. Si presiono X, es para borrar un carácter o borrar caracteres. Con A me puedo agregar más, me cambio en modo de edición. Puedo agregar más texto. Si presiono dos veces Y, copio toda la línea y luego con P hago paste. los pues puedo copiar y pegar también. Con dos veces D o doble D, puedo borrar líneas de texto. Y si presiono U, es como el undo o deshacer. Ok. Uh, por ejemplo, comandos. Puedo escribir S y voy a cambiar la palabra Quijote por Quijote con X. Pero si se fijan, solamente lo hizo en uno. En la en primera ocurrencia. Si el comando lo corro, en lugar de que con S, lo corro, pero utilizando el signo de porcentaje S va a cambiar todas las ocurrencias o todas las veces que aparece Quijote lo va a cambiar por Quijote con, con con X ¿Ok? Con W escribe el archivo, pero si le doy W y un nombre de archivo, va a escribir a otro archivo, es como un Save As ¿Ok? O un Guardar Como Y finalmente como les había comentado con U debe poder borrar o deshacer todo lo que habíamos cambiado, todo lo que había movido del texto, todo lo que había editado, desaparece. ¿Ok? Eh, con dos puntos Q es para salir del editor. Y con el signo de admiración es para indicar no guardes cambios. ¿Ok? Uh, y, ok, sí, ya lo vimos. Y el tercer modo, es con, eh, presionando la tecla B, es el modo visual que sirve para seleccionar texto, igual la pueden copiar con Y y luego con P pueden pegar texto. Eh, se si, si llama visual, pero yo lo llamaría más como modo para seleccionar. Es simplemente para seleccionar texto, ya sea para copiarlo, para borrarlo. Este, para este, Incluso puede hacer búsqueda solamente en la parte seleccionada. Pero es el modo que menos utilizo. Generalmente o estoy en modo normal o en modo de edición, o que se llama insert. Entonces, normal, insert y visual. Yo los llamaría como eh, lectura, escritura y, y selección. Pero pues bueno, los nombres reales son este, normal, insert y visual. Eh, si consideran que VI es muy complicado, hay otro editor que se llama Nano. Ese sí generalmente hay que instalarlo. Se instala con apt. Es un editor mucho más... Sigue la, la teoría más normal como un Notepad de Windows o, o un editor de texto como Word o eh, alguno de ellos. Es más fácil de utilizar. Eh, los comandos son con control de alguna letra y incluso están abajo. Si lo ven en la parte de abajo de la pantalla, está ahí por ahí una leyenda con los comandos que se pueden utilizar. Eh, no tiene modos de edición y de visión y visual, sino simplemente teclean y lo que teclean es escribe. Entonces, sigue una, una filosofía más normal de un editor normal de texto. Es mucho más sencillo de usar, pero normalmente hay que instalarlo. Eh, se llama Nano. Este, si no quieren meterse ahí con, con problemas de, de la curva de aprendizaje de BI, es una muy buena opción también, que también pueden utilizar. Eh, administración. Eh, la consola permite revisar tareas de administración mucho de una forma más sencilla que a través de la, de la interfaz gráfica. Se pueden revisar el espacio disponible en discos duros, eh, revisar qué procesos están consumiendo más recursos, verificar los, para, los parámetros y conectividad de la red, eh, revisar los archivos de log, entre muchas otras cosas. Digo, realmente eh, todo lo que pueden hacer en la interfaz gráfica se puede hacer en la línea de comando y más cosas. Eh, vamos a ver un ejemplo en la consola con el comando top. Les da un listado de cuáles son los procesos que están corriendo y cuáles están consumiendo más recursos. Ya sea en CPU o si presionan M, les indica, eh, ordena por la memoria, qué comando está corriendo más memoria. Este, es una forma muy fácil de ver si hay un proceso que está consumiendo muchos recursos, ¿Cuál es? Comando DF. Sirve para ver eh, espacio disponible en discos duros o en particiones. Este, comando DU es también para ver eh, espacio en disco, pero eh, carpetas en sí. ¿Cuánto me está ocupando esta carpeta? ¿O okay, cuánto espacio está ocupando esta carpeta? Ambos comandos utilizan menos H para que sea más fácil de leer los tamaños y otros muestren bytes. Eh, comando IP sirve para ver la configuración de la, de la, de la tarjeta de red. IP address show, les muestra los, las IPs configuradas. Y como probablemente ya han haber usado comando ping, sirve para checar conectividad con otra máquina. En este caso el, el 888, que es el servidor de Google de DNS se ha abierto. Es una forma muy fácil de ver si la máquina tiene conectividad a internet o no. Ok, entonces vimos DF para ver el espacio disponible en discos. Vimos top, para ver cuáles son los procesos que están, eh, están consumiendo más recursos. Vimos du, para ver este, cuánto espacio está consumiendo una carpeta y todo lo que está debajo de ella. Eh, IP, address show, para ver la configuración de red. IP también sirve para configurar la red, pero los comandos son un poquito más complicados. Este, y ping, para simplemente checar conectividad y ver que estamos llegando... A, una, a otra máquina. En este caso, al, al hacer ping al 4.8, podemos que sí tenemos conectividad con el servidor de Google de, de DNS abierto y VRT, por lo cual sí tenemos conectividad de red. ¿Ok? Eh, preguntas hasta aquí, antes de pasar al último tema. Jorge, sí, tenemos una pregunta este, en el panel de Q&A es Daniel Iturbide. Y dice, ¿Con cuál letra o combinaciones de letras puedes seleccionar, copiar y pegar dentro de BI? Ok, es dentro de BI para seleccionar una palabra. Se le, se le da W, Y para copiar la palabra y para pegarla es con P. Este, ya sea P minúscula para ponerla antes o P mayúscula después de donde está. Donde está el, el cursor. Si quieren copiar toda la línea completa. Es dos veces Y. Copia toda la línea. Y la pegan con P. O P mayúscula si la quieren poner eh, antes. Arriba o abajo del cursor. Este, si quieren copiar toda una sección de texto. Se puede cambiar al modo visual con V. Seleccionan el texto que quieran copiar. Presionan Y para copiar. Y otra vez P o, o P mayúscula para pegar, ya sea antes o después del cursor. Si sí, no es fácil. <ríe> si sí, es medio complicado. Bien, gracias, Jorge. Ahora tenemos otra pregunta. Es de Carlos Pilco. Y él uh -huh. la pregunta dice: ¿Cómo puedo listar carpetas con su tamaño respectivo? Si le dan LS menos LH, les muestra las carpetas. Y les muestra el tamaño de la carpeta. Y la H es para que no les muestre los números de bytes, sino que les muestre 30Ks o 2M. O lo o sea, que les muestre KM o G para kilo, mega o, giga, o gigabyte. Bien, buenísimo. Jorge, gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Ok. Bueno, entramos al último tema, que es scripting. Eh, la idea de scripting es poder generar scripts que permitan la automatización de tareas repetitivas, o yo sé que todas las mañanas tengo que correr ciertos comandos en mi servidor para actualizarse o algo así, bueno, pueden crear un script que haga eso eh, de una sola línea de comando, o incluso darlo de alta en el cron Tab, para que cada día o cada X tiempo corra de, de manera automática. Eh, script también ayuda para estandarizar... Eh, eh, varios servidores, por ejemplo, pueden crear scripts de instalación. Por ejemplo, yo sé que este va a ser un servidor web. Bueno, voy a crear esos usuarios, voy a dar esos permisos, voy a copiar archivos de tal lado, tal vez voy a descargar software de GitHub, eh, voy a instalar tales paquetes. Puedo crear un script que haga todo eso eh, de, un, de, un solo, eh, de un solo comando. Y después ese script, copiarlo de varios servidores, ejecutarlo en varios servidores, y los servidores les va a quedar igual. ¿Okay? Entonces les ayuda mucho a estandarizar servidores. Oye, ¿sabes qué? Tengo cuatro servidores web que, va, que están en alta disponibilidad y que van a estar sirviendo lo mismo. Pues bueno, con un script me puedo asegurar que tengan instalado todo lo mismo, ¿no? En lugar de instalar uno por uno de forma manual e independiente, donde, ay, en el tercer servidor se me instaló, se me olvidó instalar tal paquete o se me olvidó crear tal usuario. Es, los scripts pueden ayudar a estandarizar todo de manera muy, muy sencilla. Ayuda a evitar el error humano, como les comentaba. Y vamos a hacer, eh, seguir un ejemplo de un script muy, muy sencillito. Por ejemplo, el comando date imprime la fecha eh, que está configurada en el servidor. Entonces vamos a crear un, un archivo con el comando touch. Touch crea un archivo vacío. En este caso se llama, le puse reloj.sh. Eh, y se fijan, los permisos con los que creo creado solamente son de lectura, no de ejecución. Con Change Mode podemos cambiar, agregar el servicio del de, permiso de ejecución. Eh, el A más es para a todos, agrégale el más, permiso de ejecución. Y ahora sí cualquiera puede ejecutarlo. ¿Okay? Eh, eh, los scripts empiezan con esta línea normalmente. Eh, Gatito BIM Bash va a indicar que es un script de Bash que es el bash más común, o la consola más común que se utiliza en, en Linux. Eh, while true es, mientras sea verdad, o sea, va a estar haciendo un loop. Voy a guardar en la variable now la salida del comando date, que es la que me imprime la fecha. Y después con printf voy a imprimir el contenido de la variable now. El menos r es para regresar siempre al inicio de la línea de comando. Y sleep menos uno es que voy a dormirme por un segundo y después voy a volver a hacer el loop. ¿Ok? Entonces, si corro el script, el reloj.ch, y se, fija, si se fijan, está corriendo simplemente desplegándome cada segundo la fecha, ¿no? Y podemos ver cómo va cambiando el, el tiempo conforme va corriendo. Con Control-C podemos matar el script. Y se fijan, este es un script muy, muy sencillito, pero pueden crear scripts mucho más complicados. Este es, este es un script que yo creé para... Instalar eh, un software llamado Node Exporter. Si Alcat no, lo combinan con More, eh, pueden eh, ver paso a paso o pantalla por pantalla el contenido del texto y que no desaparezca que todo el texto y nomás ven la última parte. Este, también lo pueden editar, por ejemplo, con BI. Eh, BI como tiene plugins, pues bueno, les pinta con, con colores la sintaxis de los comandos y que sea un poquito más legible, pero si se fijan, en este script es, tengo funciones, checos que si el script está siendo corrido con root o con permisos de root, bajo dependencias, bajo código de github, eh, instalo paquetes, cambio permisos, eh, creo archivos de configuración, creo usuarios. Este es un script que, que hace todo. ¿Por qué? Porque este software en particular no estaba en el, en el repositorio de paquetes. Entonces eh, tengo que instalarlo a mano y para no instalarlo a mano en cada máquina, preferí crear un, un script que, que hiciera todo por mí. Entonces de esa manera simplemente puedo estar corriendo este script en cada máquina y sé que me va a instalar el software de una manera uniforme, sin errores, sin problemas y, que, y sé que está instalado de la misma manera en todas las máquinas al mismo tiempo. Si están por ahí este, con la duda de qué hace este software de Node Exporter, lo que hace es un software que permite a, a un software llamado Prometheus analizar este, eh, variables del servidor, por ejemplo, cantidad de disco duro disponible, eh, cuánto, cuánto de memoria está disponible, cuánto de procesador está siendo utilizado. Este es un sistema de monitoreo. Okay. Entonces es algo que quisiera instalar en todas mis máquinas. Pues, con este script es una forma fácil de instalarlo en todas las máquinas sin tener que estar haciendo la instalación de forma manual. De hecho el script corre como en unos 5 o 10 minutos. Correr esto de forma manual me llevaría mucho más tiempo. Y sería mucho más propenso a error. ¿Ok? Pues bueno, esto es eh, todo lo que tengo por hoy. Si tienen por ahí preguntas este, o comentarios, eh, con todo gusto lo, lo podemos revisar. Bueno, Jorge, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas en el Q&A. No sé si mientras tanto damos unos segundos para que puedan hacer consultas. Uh -huh. eh, aprovechen ese tiempo. Mientras tanto les recuerdo que el día de mañana tendremos el tercer webinar que está realizado dentro del marco de actividades preparatorias para el evento del acni 39 Mañana es el webinar de propuestas de políticas, que se tratarán todas las propuestas que, tenemos, que se van a, a presentar en el evento. Mañana es a las 18 horas UTC. Les recordamos que configuren el horario, eh, dependiendo de la zona eh, o país en la que ustedes residen. A ver si Marcio me ayuda, a ver si tenemos alguna pregunta en el Q&A. Bueno, sin preguntas. Muchas gracias. Entonces, eh, Jorge, no sé si tienes algunas últimas palabras no, antes pues, de cerrar. Agradecer a la audiencia. Este, muchas gracias por participar en, en, en este webinar. Espero que les haya sido de su agrado y que, y que les sirva. Este, voy a tratar de subir la, el listado de comandos que utilicé y una pequeña descripción de cada uno de ellos a ver si me es, si me es posible. Este, si no, como quiera, el video va a quedar disponible si lo quieren volver a ver. Este, pero como les comentaba, este, hay mucha información allá afuera, eh, simplemente de hacer una pequeña búsqueda y, y se lo van a encontrar sin ningún problema. Esos comandos que vimos y un montón más que, que no vimos, pero nos llevaría más de este par de horas eh, ver la, eh, la totalidad de los comandos que existen para Linux. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por su tiempo, por habernos acompañado y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.